Para Valencia. Buenas tardes, noche ya, señor presidente. Hoy abordamos el trámite del proyecto de ley por el que se modifica la ley 12 2002 de 23 de mayo del concierto económico con la comunidad autónoma del País Vasco y también el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley por el que se aprueba la metodología de señalamiento del cupo del País Vasco para el quinquenio 2017-2021. Nuestro grupo va a votar afirmativamente ambas cuestiones por razones que paso a explicar brevemente. Ambas leyes, por su naturaleza jurídica, son el resultado de un acuerdo entre dos gobiernos y las Cortes solo pueden ratificarlos o devolverlos. Y esto es así porque la Constitución reconoce y defiende la integridad foral y, por tanto, excluye la posibilidad de una modificación unilateral por ninguna de las dos partes de los términos del acuerdo. Ya en el propio texto de la Ley del Concierto Económico, en el apartado primero de la disposición primera, dice que cualquier modificación tiene que pasar por el trámite por el que ha sido aprobada, es decir, por la comisión mixta, comisión paritaria que conforman el Gobierno central y el Gobierno vasco. Además de lo citado, existe jurisprudencia a tener en cuenta de los tribunales supremo y constitucional, señalando que la Constitución otorga una garantía institucional de foralidad en su vertiente participativa obliga a que todo cambio en estos sistemas tributarios debe hacerse de forma bilateral. Es más, el Tribunal Constitucional llega incluso a reconocer la especial participación de las, de las instituciones forales en la delimitación del sistema tributario que impide cualquier modificación unilateral y que blinda de posibles cambios unilaterales por parte del Estado. Nuestro grupo, como hemos adelantado al principio, votará a favor de este procedimiento de tramitación directa y en lectura única. Muchas gracias. Muchas gracias senadora.